La música se a... está apagando, así que ya tengo que empezar. Bienvenidos todos. Buenos días, buenas tardes. Dependiendo de donde de, de, de nos llamen, bienvenidos al día número 3. Es nuestro último día de esta reunión anual de la Alianza para la Protección Infantil en la Acción Humanitaria. Estoy encantado de darles la bienvenida a todos y a todas. Por favor, escríbanos en el chat quiénes son, nos pueden saludar, decirnos dónde trabajan y desde dónde se conectan. Acabamos de lanzar una nueva versión de nuestra web. Vamos a pasar... A la nueva web de la Alianza. Tenemos cuatro puntos que nos gustaría mostrarles de la nueva web. Voy a dar la palabra a mi compañera Anissa, quien ha sido una pecaria conmigo y ha, hecho, ha estado a cargo un poco de la transición. Ha ocupado un papel fundamental para materializar esta web, así que le daré la palabra a ella, Anissa, para que nos cuente las novedades. Julie. No sé si podemos mover a la primera diapositiva de la web. Muchísimas gracias a todos. Es un gran placer y privilegio para mí estar aquí y presentar nuestra nueva web de la Alianza. Pueden ver la página de inicio, Julia. No sé si puedes uh, pasar el ratón por encima de los distintos uh, espacios. Tenemos vacantes, por ejemplo. Aquí verán ofertas de trabajos. También tenemos un botón para unirnos a la alianza. Si no hemos si no nos hemos registrado, les animamos a que lo hagan. Y tenemos también el botón de comunidad de, de, comunidad de prácticas que se ha mencionado en la reunión. Es una plataforma donde los profesionales pueden interactuar y conversar. Luego tenemos a la derecha todos los idiomas disponibles. Por tanto, un acceso muy sencillo a las distintas pestañas. Y si nos desplazamos hacia abajo, podrán ver nuestra visión, misión en la página de inicio. También tenemos nuestra estrategia del 2021-2025, que es el foco de atención esta reunión, además de los estándares, el documento sobre estándares mínimos para la protección de la infancia y la acción humanitaria. Lo que queríamos hacer es ...poner toda la información clave y los recursos... De un vistazo para que todos los miembros lo puedan acceder de manera sencilla. Tenemos nuestras últimas noticias que les animamos a leer para estar al día de las noticias de la alianza. Y si se desplazan hacia abajo, tenemos también una opción de que stay connected o seguir conectados a través de las, distintos, de las distintas redes de la alianza. Aparte, tenemos nuestras organizaciones miembro con todos sus logos. Y si vamos al final, tenemos... Uh, también una sección donde podemos buscar también algún recurso específico desde esta sección. Y ahora vamos a pasar a la siguiente pestaña. Aquí. Bueno, buena parte de este rediseño consistía en cómo facilitar la búsqueda de recursos. Y lo que decidimos hacer para ello fue a través de palabras clave. Julie, si por ejemplo escribes Child Protection, protección infantil, puede utilizarse cualquier palabra del de interés de quien las busque. Y esta búsqueda producirá todos los recursos relacionados con protección infantil para que puedan acceder a ellos fácilmente. Y luego, si desplaza nos desplazamos hacia arriba, si, por ejemplo, no sabemos qué es lo que estamos buscando concretamente, se nos despliega una cantidad de opciones de forma que podemos desplazarnos en ese menú desplegable y, y allí ayudarnos a buscar. Esa es un poco la razón de esta búsqueda de esta forma y hará que la búsqueda sea mucho más agradable. Si pasamos a la siguiente pestaña, Otra de nuestras misiones principales es trabajar en la barra de navegación y presentar nuestros recursos de forma que sean fácilmente localizables. También los materiales técnicos y las directrices. Esta página justamente se refiere a esto. Y Si buscamos material eh, guías específica, podemos buscar en la página o buscar Allí verán nuestras últimas publicaciones, de las más recientes a las menos recientes. Y si buscamos algo específico, les invitamos a que busquen allí la herramienta o la barra de búsqueda. Si pasamos a la siguiente pestaña, tenemos también capacitaciones, e-learnings, e tenemos cursos en línea. Y además nuestros paquetes de capacitación eh, presencial. Igualmente aquí podrán desplazarse hacia abajo o si saben lo que buscan, pueden utilizar la función de búsqueda. En esta página tenemos muchísimos cursos en línea, cursos uh, uh, masivos, EMAs, etcétera. Y si pasamos a la siguiente pestaña, veremos una página de un grupo de trabajo, en particular la de aprendizaje y desarrollo. El diseño que realizamos buscaba dar a los usuarios una visión de la, de la, una visión de la misión y el propósito y las organizaciones con las que están asociadas. Y entonces en el centro tenemos esa información y si nos desplazamos hacia abajo, no sé si puede seguir más hacia abajo, Justo a la parte de abajo están disponibles los recursos del grupo de trabajo de aprendizaje y desarrollo. Y si tenemos prisa, si Julie va hacia arriba y ya sabes lo que hace este grupo, podemos hacer clic directamente e ir a los recursos para ir a la sección donde está realmente el material para acceder a todos los recursos y los materiales que han sido creados por este grupo de trabajo. Si sí, pasamos a la siguiente pestaña. Queríamos mostrarles nuestra nueva barra de navegación, así que si puedes pasar el ratón por, donde, por quiénes somos. Queríamos que la financiación o que cualquier elemento que busquemos sea fácil de encontrar tenemos el equipo las estrategias otro punto de acceso además de la página de inicio tenemos aquí la opción de convertirse en socio y sobre lo que hacemos hemos incluido todos los grupos de trabajo y los grupos operativos por tanto reducimos mucho de esta manera el número de clics necesarios y bajo recursos pensamos mucho sobre cómo separar la gran cantidad de materiales que teníamos en nuestra web para hacer la búsqueda de material mucho más sencilla. Tenemos también centros temáticos que son como micro webs, donde nuestros responsables de grupo han trabajado muchísimo para crear materiales y contenido y por eso queríamos tenerlo en la página de inicio tenemos otra pestaña que es novedades o últimas noticias para estar al día sobre lo que ocurre en la alianza y finalmente tenemos la pestaña de reuniones anuales donde podremos acceder y ver lo que hemos hecho en el pasado y los temas sobre los que se trabajará en el futuro también tenemos aquí acceso a la barra de búsqueda si pasamos a la siguiente pestaña veremos un ejemplo de, nuestro, uh, de nuestros estándares mínimos de protección de la infancia. Queríamos que esta sección fuera muy interactiva, muy divertida. Y tenemos estos enlaces que mostramos con iconos para hacerla más atractiva visualmente. Y se puede interactuar con estos uh, elementos. Y si nos desplazamos hacia abajo, tenemos videos, tenemos blogs sobre cómo utilizar... Estos estándares mínimos, cómo acceder a los cursos en línea y cómo uh, contextualizar los estándares mínimos. La idea, la idea que tuvimos era hacer esta interacción mucho más divertida y entretenida. Y si pasamos a la siguiente pestaña, tenemos la sección de protección infantil y COVID-19. Julia, aquí mira, lo que hemos hecho es poner un menú desplegable donde vemos cinco categorías distintas y podemos seleccionar la que nos interese o desplazarnos libremente a través de toda esta página para ver en qué ha estado trabajando esta iniciativa. Si vamos a la última pestaña, tenemos un glosario Hemos estado hablando sobre la jerga hace unos días y queríamos disponer de un glosario donde, inclu donde incluyéramos los términos utilizados comúnmente con el fin de buscar alfabéticamente o desplazarnos y ver los distintos términos y exactamente qué significa cada uno. Y Si hay algo que espero que hayan visto es con este tutorial es que la velocidad ha aumentado significativamente y nos enorgullece mucho decir que esta nueva web viene a la velocidad de la luz, es mucho más rápida que la anterior y para aquellos que tienen eh, una conexión a internet que no funciona demasiado bien, esto va a facilitar el acceso a los distintos recursos de la alianza. Espero que hayan disfrutado del tutorial y les animamos a que visiten nuestra nueva web y le echen un vistazo directamente. Te devuelvo la palabra. Kira, sí, muchísimas gracias. Y gracias por ese tour tan magnífico de la web. Les invitamos a que lo, lo visiten. Sin más dilación, le voy a dar la palabra a Sandra, si no me equivoco, para que se encargue de la apertura de la primera sesión en la plenaria.